Bueno, siguiente episodio, episodio 4 <risa> Soy un guarro, tío Soy un puto guarro Vamos a ver qué tenemos que hacer en la sede de los caballeros Este. Soy un, un gran youtuber, eh, chicos Lo peor es que no lo voy a ni editar Yo lo subo Bienvenidos a este episodio 4 Eh, Rango Aventura 7, tengo que cambiar el título ya, eh No me he dado cuenta, tío Qué asco da ser youtuber, totalmente, tío Yo doy asco, tío Estoy en Twitch, para quien no lo sepa, ¿eh? Este directo, por si me veis que estoy hablando con alguien. What am I going to do? Oh, thousand voy a ayudarle please. para subir nivel hasta nivel 15. ¡Cuánto secretismo! ¡Uh, oh, baby! ¡Loco, si eso se parece a mí! ¡El de la izquierda se parece a mí! ¡Este! ¡Uh, tío, te pareces al Ruidas! Copón, está el ruido de aquí Vale, eh, necesito una estatua de los siete porque me tengo que meter vida, eh O sea, estoy jodidísimo de vida Historia, vale Esto esto yo no lo voy a leer Ni en el vídeo ni en el directo O sea, es muy largo todo Y esto lo paso Mira, hago pa pa pa pa pa pa Relleno para el vídeo, eh Os quiero, os quiero nada, no, no, vamos a jugar, sin rellenos Sin rellenos sin rellenos, sin rellenos eh, eh. Ok No tenemos que ir? Está aquí esperándonos el Caella ¿Qué dices? Caella, ella Este lugar está bien Uy, ¿me vas a tirar la caña, Caella? Me ha un lugar muy bonito, eh ¿Cómo debería empezar? Oh right. It's a secret of my past. Don't worry. Sí sí. Yo my no, yo no cuento sealed. nada. Yo no cuento nada a la gente del directo. La gente del directo no miréis. Que va a contar un secreto. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh. Pirata. Wait. Why do Uy, you seem so blithe? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and ah, this este is something. Es Why? How could you not know such common knowledge? This is no different from children inheriting their hairstyles. Por pues mi padre es calvo, yo no hubiera nada entonces. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left. Treasure? According to his notes, the treasure is buried in the, La música, the lost fortune este in ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. Treasure. Caiu, ¿what kind of treasure is it? <laughs> treasures that consist of my grandfather's treasure a magic sword the sword was dropped from celeste the moment he gripped the sword with the might of the readinglo aunque parece que no os lo juro que lo estoy malvado dragón quiero matar a un dragón por favor to avoid a meaningless conflicts my grandfather the world we live in existe ojalá es que no sé si habréis visto el primer dragón que sale en el juego, los que estén en directo, increíble Vale Ok Tenemos que ir a Gremio de los aventureros a preguntar la información, que eso es aquí abajo y bueno, y hablar con la peña a ver si es verdad lo que dicen. Vamos a hablar. Hola. ¿Qué tal? Estamos buscando. <cifoldo> nah. We're not here for something. Uuu. Matthews, muchas por el costeazo. Super mega uber pat. That's what Paimon said. It's anyway, it's ¿Sabes las de de Arcadian ruins? Arcadian ruin. hablar de ellas. No, no habla de ellas. Eh, Un tío escondidico, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Eh? eh Se me ha escapado, ¿eh? En verdad por muy buen juego que sea el Zelda, han pasado tres años. Y te siguen clavando 60 horacos mientras que este es gratis y tiene multi. Exactamente. Por eso digo que yo creo que esto es mejor que Zelda, vamos. O sea, no sé, es que depende. El Zelda mola por, por lo que es Zelda, ¿sabes? Y lo que... Zelda toda la vida, ¿sabes? De todo el mundo que ha jugado a Zelda desde pequeña... Por ahí tengo que subir. Y todo el rollo, esa es la gracia de Zelda. Jugar por eso. Pero vamos, que si nunca has jugado a Zelda, te recomiendo que te descargues esto en vez de lo que te has descargado. Oh, you're back. Listen, we asked around the event. <risa> that much is expected. Why is that? Oh, I only mean that what's the However, I do have some clue. I sent someone to collate black market intel. It seems that's really Where's the Now, now, as per the we will be Vamos. You have my Of course, Vamos, vamos, vamos al bosque oscuro ese que ha dicho. Yo quiero al bosque oscuro. No tengo informante en el lugar acordado. Que es el bosque oscuro o no sé qué. Vamos para allá corriendo. O sea, no voy a frenarme, ¿eh? eh. alguien que esté. ¿Hay alguien en el directo que juegue a esto, tío? Que sepa jugar y que sepa. Es que mirar todo lo que tengo. Vamos a ver. El correo, uff, que tengo en el correo. Hostia, tengo muchas cosas, eh. Vamos a recoger todo. Esto, por ejemplo, Protogema. ¿Para qué sirven? Recoger todo. Estaba ese botón, vale. Mira, aquí está el pay to win. O sea, tú puedes abrir cofres que se llaman deseos y te tocan personajes. ¿Vale? Y la gente, pues, eso. Ah, puedo... Escuchar, puedo abrir... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Puedo abrir 10 deseos de este y ya está. Porque el otro me lo voy a guardar. ¿Qué abro? Armas. O probabilidad Con cada 10 deseos tendrás al menos un objeto de 4 estrellas Ok Y con este, con cada 10 deseos tendrás de menos Ver detalles para saber más Vale, pero estos son solo armas, ¿verdad? Estos son solo armas Que están guapas las armas Y estos son armas y personas también, creo, ¿no? O sea, personajes Ah, no, estos son solo personajes Los he probado 20 lo he probado y Tianlin lo he probado Y Bárbara creo que lo tengo, ¿no? Yo creo que vamos a abrir este Vamos allá Desearme suerte en el chat Y en el vídeo de Youtube ¿Vale? Tres estrellas, BAT. Bueno, bad no, normal, ¿sabes? Tres estrellas, el mismo además Este ya lo tengo, Jafría Esto no lo tengo ¿Vale? No lo tengo, me gusta Lo tengo ya, chinas. Lo tengo ya, urbe Puta mierda, lo tengo ya ¿Eh? Tres estrellas, tío ¡Eh! Bárbara. Cuatro estrellas. Cuatro estrellas. No cinco. Cuatro. La tía de la música. La tía de la música me ha tocado. Bueno. Me... Me adapto. Y esto voy a guardarme. Tengo cuatro y tengo cuatro. Y de aquí puedo elegir abrir este o este. Que yo creo que voy a abrir este. Porque tiene una pinta este pack increíble. Pero voy a pedir a diez. Porque cuando tienes diez deseos... Eh, tienes probabilidad de coger uno de cuatro estrellas mínimo. ¿Sabéis? Vale, lo que se iba a preguntar: inventario. Si lo sabéis en YouTube, decírmelo en los comentarios, ¿vale? He visto que hay una cosa como para subirme de nivel: esto, XP de aventurero. ¿Esto qué hago? XP de personaje. Esta experiencia de movimiento para viajes a los desconocidos. No sé qué me tengo que. O consejo errante. Yo no sé nada de esto, tío. Si alguien en el charlo sabe, tío, que me lo explique un poco por encima, tío. A ver... Estuve un rato farmeando mierda del suelo. No sé si servirá para algo, tío, pero... Eso es el que me llevo, ¿eh? ¡Eh, eh! ¿Qué le pasa a la cama? Vale, estamos llegando al sitio donde hemos quedado para hablar con el hombre este Sobre los piratas, el tesoro de las hidras, la espada Ok, a ver qué coño nos dice este hombre Joder con los tacos, tío Luego no me monetizan, luego no me monetizan ¿Me estáis pegando a la muchacha ¿No veis que está oyendo sois unos cagados Thanks so much for saving me. It's nothing. He's a tra traveler. I've heard stories about you. Oh. So <laughs> <laughs> vale, está la, está la que viene a hablarme. The people in our circle know how important the network is. Gracias, amigo. But it's lucky for Kaya, isn't it? Listen well then. The intel on three six-armed giants reside in the city in the lake. Right. There's also this map that came with it. Un mapa, eso es la ciudad. Could... So the clue I'll de... en el mapa hay un mensaje muy poco claro. Vale, o sea, en el inventario ahora tendremos aquí un pergamino guía, ¿no? Ahí, ahí, mira. Tenemos un suplemento de brisa del bosque y una pista del tesoro Le podemos dar a leer ¿Y dónde está la X en el mapa? Yo no veo ninguna X Esto es el tesoro, digo yo, ¿no? ¿Y esto dónde está? Está mirando a la izquierda de la estatua de los siete, ¿no? Vale Resuelve el acertijo Ok Vamos a resolverlo Esto es un cofre Copón Están cerca de aquí de la ciudad, hombre? No tenéis respeto por nada ya, eh No tenéis respeto por nada ah. Para, para, para Yo que creo que sé dónde es, eh El tesoro este O sea, el cofre Realmente A ver, está ahí la estatua Vamos a pensar Esto del tablón de anuncios que sale en el tablón de anuncios? No mento nada, ¿no? Seguramente el tablón de anuncios Sea por cuando haya multi La serie que estáis viendo en YouTube Los que estáis en YouTube ahora mismo Los de Twitch Me seguiréis viendo todos los días eh, Será hasta que lleguemos al multi Cuando lleguemos al multi ya La serie acabará Será el final, por así decirlo A no ser que modo historia... Pues le quede poco para el final y tal Y lo continuaré en, en Twitch Menos el final final Que eso sí que lo subiré a YouTube Pero lo que es el camino Lo subiré hasta, hasta que empiece el multi Hasta el día hasta el nivel 16 creo que es A no ser que vea que le gusta mucho la serie a la gente, ¿vale? Ok, a ver Tenemos que buscar exactamente La estatua Vale, es, tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? O sea... No os creéis que debe estar muy lejos de aquí O sea... Vamos a mirar el mapa otra vez Si es que más o menos se, se ven los picos estos, ¿vale? O sea, está más alto que eso Tiene que ser allá arriba Digo yo Pero cómo subir ahí, eso ya no lo sé Intentamos escalando. O sea, no puede pasar nada malo, ¿no? Es el puto Zelda, ¿eh? O sea, es el Zelda tal cual. Va a ser aquí el tesoro, lo he encontrado ya Soy más inteligente que nadie Uf, Dios mío, pensaba que me tiraba ¡No! Aquí está ¡Lo pillé! Ah, que no es el tesoro aún Que no, que el tesoro es para mí, tío A mí dejarme de caella y de caolla El tesoro es para mí Ah, no, tengo que ir a por el 100%, ¿no? A ver, inventario Vamos a ver el siguiente mapa Que a lo mejor lo puedo conseguir sin él, ¿eh? O sea, a mí me da igual Esto es fuera Es que venga, ¿dónde está caella, coño? Aquí dentro debe estar, ¿no? Por favor En la sede de los caballeros ¿Dónde está la sede de los caballeros? ¿Era eso, no? ¿O más para arriba? Estoy un poco perdido La musiquita me encanta Más para arriba puede ser Aquí, aquí la serie de los caballeros Allá arriba. Vamos a buscarlo, pero, pero se, pues, está poniendo muy pesada la nana esta que va conmigo, eh. Está muy pesada la nana. Que es mi amiga, eh, pero. Está muy pesada. Venga. Oh. she doesn't love it. any idea with this is this some page strip. oh it's <laughs> <laughs> <laughs> this riddle is hard to figure passion rushing through the clear spring such inappropriate unless oh my apologies what's wrong with you <laughs> the thing is not a bad idea it appears the solution to this enigma relates to the waterfall behind springvale a la izquierda de la cascada Guau, wow, Qué puto lío me vas a explotar la cabeza. You ¿eh? ah, should sí, sí. Tengo ya alguien que tira hielo. Está guapo, esto es viciado, tío. Vale. Vale, vale, vale, vale. Tengo que ir con alguien de hielo y al lado izquierdo de la cascada. Y ahí estará el tesoro, supongo. Otra puta pista de mierda, tío. Dar más vueltas. Estoy mareado ya. Puta madre, weón. Papá. Papá. Puedo salir por aquí del castillo porque no quiero dar otra vuelta, eh. Me la juego. Dios, tengo que ir súper lejos. Lago de la Sidra. Mi lago favorito. Nado, como haya un tiburón o algo, yo es que me cago encima, eh. Me ahogo, ¿verdad? Me ahogo, me ahogo. Como en el Zelda no, no, lo había pensado Me cago en mi puta vida Vale, pues Tengo que ir al puente, sí o sí <ríe> Niño, tío Aprende a nadar, por favor, macho O sea, te ahogas ¿Qué hacen estos aquí? Mm, no voy a hablar con ellos, eh Ya hablaré más para adelante ¡Y de Kiggle, bro! Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Eh. De este no me cambia las alas. Voy a menos cambiar ¿Eso qué es? Nada, ah, bichos, de mierda. Voy a pillar esta, le voy a dar un snipazo de lejos a uno y luego ya me, me, me doy hostias. Nivel 14, estos son niveles altos, eh. Se te transporta a este, me encanta ¿eh? ¿Este está tonto o qué? <risa> Toma, esquivaciones! Muy bien, Pablo, tío, ¿tú qué? Vale, te bloquea el cofre Oh, una espadica, ¿no? Parecía Ah, no, es la mía, que está volando ¿Tú qué tal estás, tío? ¿Todo bien o qué? Eh, vamos a seguir yendo hacia el objetivo 300 metros, vale No está muy lejos Bro, ¿esto qué es, chaval? Eso me hacía falta un pico o algo de eso, ¿no? Para romperlo Macho, ¿eh? Quiero muchas cosas y no tengo nada Eso, eso es que son espíritus, ¿no? Algo de eso Eh, pues tienes que pagarlo con los ruidos points, bro porque así es como que demuestra, ¿sabes? Que has pasado bastante tiempo en el canal Porque para conseguir la cifra que hay Ahora mismo hay que pasar mucho tiempo Más que nada es eso Porque como no tengo un chat muy petado Ni hay mucha gente Pues no creo que me hagan falta mods Entonces quien quiera mods se lo tiene que pagar él No lo voy a regalar, ¿sabes? Luego, cuando falten mods Si algún día llegan a faltar mods Ya yo os lo reparto a los que sé que lo vais a usar bien Un jabalí ahí, ¿eh? Un jabato vale. ¿Tengo que subir arriba del todo? Sin... Sí Voy a pegarme con el jabato eh. Voy a dar de tortas con el jabato Ahora <risa> vale, me he sentido hasta mal Mira qué quieres que te diga Me siento hasta mal O sea, increíble El jabato Qué fuerza tiene vale voy a aguantar aquí un momento Que me regenere esta mina y ahora subimos Se ve muy oscuro mi cámara, tío Cuando es de día, tío, el problema macho Necesito unos focos o algo ¡Hola, chaval! ¡Wow, chaval! Este sí que está... Esto está fuerte, eh, compadre Esto está fuerte abajo Sube no, no va a subir, me piro. Aquí están los bichos un poquito más churicos ya, eh. Aquí están bastante. Están bastante chulos, eh. bajo el suelo y no sé qué hacer bueno esto vale no me está dando una torta eh me está dando de torta no pero mátalo por favor como no me dé nada esto Vale, me ha dado néctar de no sé qué Vale, vamos a ver cómo sigo subiendo Vale, por aquí Joder, es que hay bichos de nivel muy alto, macho Los tengo que ir esquivando No tengo por qué pegarme, eh O sea, es que si me pego ahora la lío Vale, eh No Vale, tengo que llegar hasta arriba No, no, no me va a tirar, tío, me va a tirar lo que tiene arriba es su debilidad o su ataque. Eso no lo entiendo muy bien, tío. Hay en el chat que esté viciadísimo y tenga muy bien el juego ya, tío. Yo tuve, ya he subido un vídeo, tío. y ha habido gente hablándome por Twitter explicándome todo, pero. Claro, en Twitch no sé cómo va la cosa. Inmune con este. Con aire inmune también. Vale, con esta no. Esta mete, esta mete Toma, torta Y fuerte ahora Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ¿Hay un cofre al menos o algo? Bro Se os acabo de matar, tío no, que son otros, que son otros La música del juego me, me gusta, eh, lo juro Mira la espada esta, eh, del infierno Vale. Eh, ah, vale, esto es lo que tengo que tirar cosas del frío Pero yo no tengo el frío, tío Bueno, da igual, pasamos Tenemos que seguir subiendo un poco más, ¿no? Qué calor tengo, tío Tenemos que subir... Ah, necesitamos un personaje ah, ¿A quién tenemos de frío, tío? Nadie, ¿no? Realmente Vamos a ver eh, Esta de qué es, tío este es de frío, ¿verdad? Caella yo creo que es de frío. Ahí está. Encendido, un encendido. Muy bien, caella, me has caído bien ahora. Vale, es que me han dado. Oh, que todavía no está el puto tesoro, es? Acá ya le van a dar por culo Me quedo la espada yo Lo siento Yo quiero la espada O sea, a mí me a... Se la voy a dar ya el toto ese Vale, tenemos que ir What's the hurry? Bastante lejos, eh Bastante lejos, baby Ha vuelto el bicho ese, eh No me quiero pegar con él, o sea que voy a pasar lentamente ¿Por dónde subo ahí, tío? Tengo que subir, macho Vale, vale, vale, vale lo tengo Ah, perfecto Perfecto, perfecto No, no me quiero pegar contigo De verdad, de verdad que no ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres darte tortas? Yo me las doy, eh Yo me las doy, yo no tengo miedo Yo te he avisado, yo te he avisado, bicho, ahora qué te pasa? Tu casa. Flipao Que suena, que suena, que suena, que suena. Más almas, pero las almas estas puedo hacer algo con ellas, tío. Es que no entiendo muy bien el monstruo, ¿no? no que sí. Vale, vale, vale, vale. Aquí hemos estado ya. Ahí abajo yo me he pegado antes. Vamos a subir nivel ya, eh. Tiki tiki ti ti ti. Tiki tiki ti tiki. tiki, tiki. Tiki, ti, ti, ti, ti, ti, Vamos a pillar el tesoro. Y ya ahí acabará el cuarto episodio. Este dice Santi, bro. Eh. ¿Dónde tengo que ir, macho? Santi, GD. Eh. Bienvenido, máquina. Esa postura, estoy encorvado, tío. ¿Cómo habéis ¡Jabato! mierda. Me pegas un golpe, te doy yo otro. Esto no es animalista, lo siento. Cita, ¿no? Es aquí, ¿no? Sí. Vale. Más para abajo. Efectivamente. Aquí dentro es. Okay. Vamos a ver. Get grandpa, sure. oh, nice. Ratones, sí, ya verás Va uh, a haber okay. unos bichos ahí dentro Unos bichos increíbles eh, Para los de Youtube Vuelvo a cortar el... Estoy grabando todo el mismo día, ¿sabéis? Si vosotros lo estáis viendo en una semana Pero bueno, os quiero un mogollón Voy a cortar aquí el vídeo Hemos encontrado ya eh, la ruina Donde está el tesoro de los piratas estos Donde Twitch se estarán flipando Y nada, en el próximo episodio veremos lo que hay dentro de esta ruina